La naturaleza es tan mágica que la podemos conocer jugando. En temaikén creamos espacios donde el juego es mucho más que diversión, es descubrimiento y aprendizaje.